Es una locura, hermanos. Y creo que este vídeo estará súper interesante. Creo además que literalmente podrán ver en este vídeo secretos que jamás vieron. Algunos mensajes locos que nos dejarán algunos de los bots. Y familia, deben estar preparados porque esto se va a poner realmente súper, súper interesante. Creo que antes de empezar, tendremos que limpiar esta zona. <risa> hemos venido justo a esta zona del mapa para hablar con Condor, Con personajes secretos y es que quiero contarles un secreto. Al parecer hay una conversación que no hemos desbloqueado todavía con Condor, Así que hoy ha llegado el día, hermanos. ¡Hoy! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey! Hey, hey. ¡Bro, bro, bro! Oh, ¿Qué haces? ¡Qué! Oh, ¡Madre mía! ¡Qué suerte he tenido! Me ha dejado... pelado Suerte de mi skill profesional Si no estaría en el lobby ya ¡Ja, <risa> ja! <risa> <risas> ¡Ajá! ¿Ah? ¿Ah? ¡Venir a por mí! ¡Venir todos a por mí! ¡Cerdos! <risa> ¡Cóndor! Creo que ha llegado nuestro momento por fin ya estamos solos, tú y yo, diría que no hay nadie más en toda la ciudad, nosotros, nadie más, todos muertos. ¿Quieres revelarme algún secreto? Prometo que no hay nadie mirando ni nadie lo descubrirá amigo. Hmm. Sí, chicos... ¡Me está diciendo algo! ¿Ajá? ¿Cinco mil likes en este vídeo para una segunda parte con más personajes? Eso está hecho, Condor. Quiere contarme un secreto. A ver, 3, 2, 1. ¡Día! ¡No me lo puedo creer! ¡No nos ha dicho nada! ¡Guau! ¡Wow! Creo que. Creo que esta es la conversación normal, ¿no? Chicos, os prometo que sí que hay una conversación secreta con este personaje de Cóndor. Pero creo que deberíamos haber venido con la skin de Lexa. Si ustedes ya la tienen desbloqueada, vengan a este lugar de la isla para ver a Condor. Hablen con él, con la skin de Lexa, y verán cómo realmente desbloquean la conversación secreta. ¡Wow! Es de locos. Yo no tengo la skin de Lexa, así que caca de vaca. ¡Ajá! Pues ya que estamos, intentamos acabar la partida y ganarla como siempre hacemos, ¿no? ¡Estoy listo para la victoria magistral, amigos! ¡Ah! ¡Casi! <ríe> ok, parece que el siguiente de los diálogos secretos que tenemos para hoy... ...tiene algo que ver con Jonesy de nuevo. Como ya saben, Jonesy realmente tiene muchísimas variantes de skins... Jonesy del Bunker, John Jones, Jonesy Navideño, Deriva... Muchas skins que son realmente Jonesy con diferentes estilos. Debemos venir con alguno de sus estilos a por él, porque hay rumores sobre que nuevas conversaciones han sido añadidas al juego con Jonesy. Si lo visitamos con otra de sus variantes, ¿creen que lograremos sacar información? Ya hemos estado intentándolo con diferentes skins en el juego Diferentes variantes de Jonesy Sabemos que realmente la skin de Jonesy Del búnker, Tiene mucho que ver con la historia del juego de Fortnite Por lo que realmente la conversación de este personaje Debe estar en el juego 100% garantizado ¿Será que estamos a punto de descubrir el gran secreto de John Jones? Sin que nadie se haya dado cuenta de esto Así que no Vamos a perder más el tiempo Y creo que ha llegado el momento de averiguar si Jonesy tiene algo especial para nosotros O si nos comemos una gran mierda Normalmente Jonesy del Búnker nos dice algo parecido a esto que estamos viendo en pantalla Así que si nos dice algo parecido Será que no hemos encontrado nada nuevo Si nos dice algo diferente Debemos estar atentos porque sería la conversación secreta Vamos a ver, 3, 2, 1 y... Vamos, tío, no puede ser, tío, nada. Pero esto, ¿esto qué tendrá que ver con la historia del juego de Fortnite? John? sí! No me hagas esto, bro. Creía que éramos amigos y que los amigos no tienen secretos, tío. Cuéntame tus secretitos, bro. Qué pena, amigos. Hemos intentado de nuevo con otra variante de Jonesy secreta, pero no ha funcionado por el momento. Así que creo que ahora ya deberemos gastar la última bala que tenemos para el video de hoy. Tenemos el gran secreto, que este sí debe funcionar. ¿Será que con el Jonesy del Búnker encontraremos algún secreto con los personajes más difíciles de encontrar en toda la isla? Se dice que los NPC más raros y más extraños Son el gnomo y pie grande Así que yo creo que ambos son la clave Para decirnos lo que queremos saber en esta temporada, amigos Vamos a buscar a Bonachón En primer lugar, que debe estar por este lugar de la isla Creo que está por aquí dentro ¡Ja, ja! ¡Ahí está, amigos! Este bot seguro que... ¿Por qué refunfuña? ¿Es esta su conversación normal, amigos? ¿O hemos desbloqueado una conversación secreta sin saberlo? ¡Oh, mamá! Creo que esto es algo interesante. Hmm. Nunca había hablado con este bot. ¡Qué casualidad, amigos! Creo que era su conversación normal. Si era su conversación secreta, déjemelo en los comentarios. Pero creo que el gnomo está enfadado por algún motivo. No nos quiere hablar, tan solo refunfuña. ¿Qué te hemos hecho, tío? Así que amigos, lo más interesante Llega ahora Debemos encontrar a pie grande Que además no va a ser tarea fácil Porque nunca aparece En el mismo lugar Oh, No me lo puedo creer Amigos, está ahí de verdad Literalmente llevo nueve partidas Intentando buscarte Cerdo, me mataba la zona O no lo encontraba directamente Justo ahora Viene la zona otra vez Bueno esta vez sí que me dará tiempo a ver si tiene algún secreto para nosotros. Así que prepárense en sus casas, amigos, porque este será el último de los personajes de hoy. Y creo que es el que más tiene que ocultar. Vamos a ver si de una vez por todas nos dicen lo que queremos. <risa> ¿Me ofreces un pez? ¿Punto cero, tío? Bro, que llevo 10 partidas buscándote. Para que me ofrezcas un pez. Ahora, ¿es en serio? ¿Es en serio, amigos? ¿De verdad me lo están diciendo? ¡Hemos sido troleados por pie grande! ¡Qué guarro! ¿Y qué conversaciones privadas tuvieron ustedes con los bots? ¿Acaso descubrieron alguna de las conversaciones secretas? ¡Háganmelo saber en los comentarios del video, hermanos! Espero que hayan disfrutado muchísimo con este video. Os prometo que pronto traeremos nuevas conversaciones secretas reveladas. Estén atentos al canal y nos vemos pronto, familia. ¡Chao!